Eh, Fefita La Grande denuncia supuesto abuso policial. ¿Cómo así? Sí, a Fefita La Grande a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la soberana de la música típica denunció que agentes de la Policía Nacional interrumpieron una fiesta y no le permitieron ni siquiera recibir un certificado que le iba a entregar por su destacada carrera. Según la artista, a las 12.35 de la noche, después de haber terminado de tocar el primer set del evento, donde se encontraban empresarios, políticos y miembros de la sociedad civil de distintos puntos del país. Cuatro vehículos llenos de policías y armas largas llegaron al establecimiento comercial. Vamos a ver el video. Soy la gran soberana de la República Dominicana. Me siento impotente que lo único que hice fue llorar mucho porque lo sucedido el sábado 29 en Mata del Bobo, Santiago Rodríguez, en el negocio Campo Verde, no pudo haber pasado. Son muchas las cosas que yo tengo para decir, pero ustedes saben que el tiempo, tanto en radio y televisión, son totalmente diferentes. Lo único que tengo para decirle, que yo, Fefita la Grande, con 57 años de carrera ininterrumpida, adiós las gracias. No uso vicio, no he tenido problema con nadie en esta tierra, y menos en mi pueblo que me vio nacer, que eso fue lo que me dolió. Lo que me dolió y lo que me está doliendo a esta altura de juego, que yo no he podido asimilar cómo una persona puede hacer una bajeza tan grande de coger a las 12.35 en punto de la noche, donde yo había terminado de tocar el primer set, en una fiesta muy bonita, totalmente yo estaba feliz. Mucha gente de la política, gente seria, sobre todo el señor Félix Marte, que es el, el alcalde de mi pueblo, Santiago Iglesia. Muchos empresarios de toda la parte, de Dajabón, de, de Jarabacoa, de Santiago Rodríguez, gente seria, gente de trabajo, gente que fue a ver a Pepita y a acompañarme cuando me entregaron esto, que no dejaron que me lo entregaran en paz ni buena amistad, donde tuvieron que leer eso a vapor porque ni querían que lo acabaran de leer a las 12 y 35 de la noche cuatro vehículos llenos de policía dos motores con policía con alma larga frente al negocio y no me, me dejaron tocar creo que fue como vos merengos tres de casualidad porque me dieron 20 minutos y yo misma yo misma que el presidente de la república se para a saludarme a mí, a mí, a Pepita la Grande, la soberana de este país, con el respeto que yo me merezco. Yo aquí he recibido a Danilo, eh, he recibido eh, eh, autoridades de toda la, la, de todo, de todo. La primera dama, la Margarita Cedeño, cuando era la primera dama en mi casa. Leonel Fernández en mi casa, autoridades grandes que vienen a mi casa a saludarme, a tomar café con la soberana y a hablar conmigo y a decirme que me tienen mucho respeto. Los dominicanos en Providencia me dan la llave de la ciudad de Providencia. República Dominicana me hace la gran soberana. Qué cosa que se le agradezco en el alma a todos. Y lo que me dolió, que yo he andado medio mundo. Yo soy Pepito la grande, con un nombre y una fama mundial. Y en ninguna parte del mundo a mí se me ha hecho una cosa como esa. Recibiendo todos estos premios, trofeos, cosas que, que yo a veces ni creo que ni me la merezco. Pero el país, República Dominicana, me tiene a mí en un lugar que ya me lo creo que me lo merezco, porque es demasiado cosa, para venir en mi propio pueblo. Yo lloré, yo, yo, yo me sentí impotente para venir a hacer un daño así tan grande en mi propio pueblo, que es un pueblo que me volvió. A las 12 y 35 de la noche, tumbarme en una fiesta, porque no fue al organizador, no fue a Tico no fue al dueño del negocio de mata del juego, fue a mí. Fue a mí que se me hizo lo que se me hizo. Fue a mí. Y yo aquí, hoy mañana y siempre me dejo respeto. Yo soy una mujer de trabajo que nunca le ha he hecho daño a nadie. Una mujer de campo orgullosamente. Yo, orgullosamente. Señores, ahí está revelada la vieja fefa, un patrimonio de este país. ¿Eh? Miren lo que está pasando de parte de la policía y organizadores de eventos. Inmediatamente se cumple un horario, o sea, se pasa de la hora, llega a las autoridades que están en todo su derecho con la institución que, que tiene que acompañar a la policía, el, el Ministerio Público y el COBA, que no son los policías solos. El COBA, el Ministerio Público y la Policía Nacional que están en todo su derecho, si se pasa de la hora el evento. Las autoridades no deben hablar con el artista, pienso yo, mi opinión, no sé si estoy mal te me van a dementir. La policía, las autoridades deben preguntar quién es el dueño del evento sí, y si tiene algún permiso. ¿Verdad? No, Angel, Angel, el dueño de este party. Eh, Angel Lizardo, por favor, muéstrame un papel donde usted pueda eh, afirmar que le dieron un permiso de una hora más. Ah, no, no lo no tengo. Ah, mire, ya nosotros llegamos, le vamos a dar un tema más y ustedes terminan la fiesta. No tienen que hablar, ni sacar alma, ni nada por el estilo, ni, ni hacer sentir mal a lo que es el artista, como se sintió mal Doña Fefa. Yo creo que debe haber un manejo. Si yo llegué a una discoteca, yo siendo autoridad, ah, mire, ¿quién es el encargado, el dueño, el encargado del evento? Fulano. Ah, mire... ¿Usted tiene algún permiso que le otorgaron para una hora más? No, ah, pues mire, tiene 15 minutos para que usted eh, hable con el artista y terminen todo, porque estamos pasado de hora. Muy buenas noches. ¿Hay, ¿Qué se siente más? Hay nadie. No hay que discutir, ni que yo soy fulano. No, no, hermano, no. 15 minutos para que usted termine, cobre su cuenta y se termine eh, la fiesta pero no hacer la cosa como se le hicieron a la vía Fefa, de que, que haciéndole bulto no le gustó. Eso, ¿tú entiendes? Debemos de orientar a las autoridades y los dueños de eventos deben respetar la ley para que no pase esto como le pasó a la vía Fefa, que si se lo hicieron a ella, que hay que respetarla, ¿tú ves? Sí, sí. Por pues su trayectoria y porque es una artista nuestra, ¿qué será a un, a un rapero? Sí. Lo apean. Entonces debemos... Aprender a dialogar, a comunicarnos uno con otro, y más si son artistas, y más si son empresarios que tienen eventos, y más si hay eh, personas de, de alta importancia de la ciudad, debe manejarse la Policía Nacional, el Ministerio Público y el COBA. Es mi opinión sobre este caso. Sí, mira... Eh ella dice que fue a las 2 y 35 yo tengo entendido que hay que hay un horario hasta, la, hasta las 3, hasta los los 3 de, de la mañana entonces eh, en su propio pueblo donde están las autoridades también de su pueblo eh, venirle acepto a acepto a la señora fefita y yo, eh, yo entiendo que ella tiene su, sus razones para estar así alterada y se sintió impotente porque ella recibió un reconocimiento en su propio pueblo una fiesta, entonces vengan y le dan ese bulto. Yo creo que las autoridades tienen que, que respetar un poquito más y, a, así mismo, como dice Neto Flow, averiguar primero quiénes son los organizadores, por qué se está haciendo ese evento, o sea, por qué quieren cerrar un evento a las la 12 de la noche si, la, si el horario es hasta las 3 o hasta las 2 de la mañana. ¿eh? Si a ella le faltaba otro set, se supone que si a ella le faltaba otro set se, eh, es porque se sabe que el horario. Ellas ya tenían su, su tiempo calculado, en ningún momento dijeron que, que, que, que de, de repente le cambiaron el horario. Entonces, yo entiendo que hay que averiguar eso y y realmente los policías, que de gente está poniendo huevos, porque a veces ponen huevos y, y, y, con este tipo de personalidades y, y, y se les sale la mano, entonces quedan desacreditados. Entonces, delante de las autoridades también. O sea, hay que averiguar realmente qué fue lo que pasó, porque no entiendo por qué a las 11 de la noche, cuando a ella le faltaba otro set por cantar, y le estaban haciendo un reconocimiento, se supone que eso va dentro de, una, de un horario, vienen y la tumban, entonces no sé, no sabemos señores, pero ahí está la vieja Fefa Regal. Y con justa razón eh, está, que está revelada la vieja la Fefa, y esperamos que esto no se repita, y que se investigue y se aclare el por qué se le hizo eso, pero, en ningún, pero bajo ningún concepto se justifica, porque no, no. hay que tener mejor tacto, como dice Néstor, un, un mejor Y a los ciudadanos también que escuchen, porque a veces sí. con los traguitos quieren. No, no la autoridad, sí. usted tiene que escucharla. Sí, sí.